Fatal de la vida, porque mira, hoy está bueno, porque hoy está seco, pero cuando yo harineo un poco, no hay quien suba por esa cuesta, para nada, no hay quien suba. No hay quien suba, es lamentable el caso, pero no sé qué, qué decisiones vamos a tomar. Aquí porque, vinieron en tiempo atrás a evaluar el puente de esto. Claro, Ustedes como comunidad, ¿qué quieren, qué solicitan? No, necesitamos que se haga el puente, que se haga el puente. Y cuando se haga el puente, esa cuesta se anula porque el puente sube y ya queda la, la cuesta nula y... Aunque no falten, porque no, no, no es que falten, sino que por pues, el mundo rellenen eso. ¿Y cómo ustedes hacen cuando el río se desborda? No, Espera que esperar que ingeniándola y darle vuelta por allá atrás. Es lamentable el caso. Votamos por el río y vamos a tener que meterle huelga. señores muchachones, ahí ve acá. Cada, cada vez que cae una jabinita, es delizado que uno baja y fuera un con la espalda, Es un, un jabón que eso se vuelve ahí. Se va, vaya, y viene y que el diablo y que pueblo y, y que el diablo y ahí no hacen nada, nada, nah, nah, no, papá. Sí. Es una sinvergüenza lo que no, tienen no, no, con no, uno no. para acá, oye. Se le y oye, que, que no está lloviendo ahora mismo. Que cuando cae una gota de agua esto se vuelve, vea. Sube Nadie sube ni a, la pie, la a pie, pie por ahí. Ustedes mismos saben que han bajado para no, acá. ¿Cómo aquí, se llama padre? esto por aquí? Esto se llama Barcelino de Atillo. Salido a Bijado y todo. Aquí. Oye, yo. Claro, hace sí. tiempo. Eh, el, el año embajero, pasado. Hicieron, el año pasado fue la última vez que lo, lo evaluaron. Suelo, hicieron, Ay, mira, a ver. el dio un gamba. Mira. Y, Ahí y mismo. Vienen Ahí rato, mismo. Cada rato a medir. Y nunca hacen nada. Los muchachitos de la escuela, a ver, tienen que dejar la clase. Porque tienen que ir por Atillo, si no, por pues bijado. Ella está buena ahora, porque no llovió mucho. Mira. Ahí pusieron una máquina de que a examinar el terreno sí, el y ahí la pusieron ahí y e hicieron un hoyo profundo ahí con una máquina ahí hoyo, hicieron. y no no Jesús de que no que no va a hacer un, un, un análisis un laboratorio ahora pero estamos esperando la, la, los resultados y no hay resultados Todos los días tengo que dar tres, cuatro viajes de esta situación, imagínense si ustedes. ¿Y cómo se hace cuando con esa cuesta se pone llueve? A veces dejamos los motores para allá arriba, a veces los bajamos y remote. Y así. La situación han, difícil. Sí. ¿Y, ¿Y han, han vuelto las autoridades después de que vinieron y midieron el puente? No, no han vuelto nada. No. Ahí sí. Nos vemos. Bueno.